Hola, bienvenido al cuarto podcast de Doctrina Lex. Mi nombre es Pedro Barrientos. En el anterior podcast te expliqué cómo es el acuerdo regulador para formalizar tu divorcio express acá en Bolivia. Hoy quiero darte algunos consejos sobre el tema del divorcio express. Primer consejo. Sabes, yo soy un profesional del derecho católico y lógicamente propugno que tu matrimonio y tu familia siga adelante. Pero si ello implica que estés viviendo violencia intrafamiliar o de género y tus hijos estén conflictuados, tengo dos soluciones que proponerte. La primera de ellas, si crees así conveniente, puedes acudir al programa de reencuentro de parejas conocido como Retrovivio. La segunda solución que te propongo es que busques un profesional abogado idóneo en la materia que negocie, medie y concierte por vos un acuerdo regulador con tu expareja o excónjuge. Segundo consejo: si logras llegar a un acuerdo y el abogado de tu confianza formaliza tu acuerdo regulador, firmado por ambos, lograrías resolver años de conflicto e incertidumbre y lógicamente es ejecutable, o sea, será cumplido por ambas partes. Tercer consejo. Si logras materializar un acuerdo regulador, estás con la posibilidad de tener efectivamente tu divorcio exprés en menos de tres meses. Cuarto consejo. Si tenés muchos bienes y tu pareja no quiere llegar a ningún acuerdo al respecto, solo promover el divorcio por ruptura del proyecto de vida en común, tal como así dice la ley 603. Y una vez que salga la sentencia, que así declare la ruptura, inicias judicialmente la ejecución de la sentencia y la liquidación de los bienes que hayan tenido en común. Sí, si Conforme a lo que te vengo explicando, necesitas reencontrarte con tu pareja o tal vez deseas formalizar tu divorcio o desvinculación o quizás informarte un poco mejor respecto a lo que te vengo comentando, espero tu llamado o WhatsApp al 722-2007. O también envíame un email a p.garrientos@doctrinalex.com. También podés visitar mi blog, doctrinalex.blogspot.com y dejarme ahí algún mensaje o comentario. Gracias por tu apoyo, por tu tiempo. Hasta el próximo podcast.